Aprovecho esta oportunidad para darle gracias a dos grandes maestros, en primera instancia a Elmer Murillo, maestro de maestros y a mi maestra Karina Bautista por su amor, su vocación, por su entrega y por lograr cambiar el pensamiento de todas las personas. Gracias maestros.